Bien, ¿qué tal gente? ¿Cómo se va? En este video le traigo, si se acuerdan de esta selectora donde se había roto el eh, la reactancia, después lo voy a poner acá arriba para que vean el video ese. Bueno el tema es el siguiente, nos había quedado esta selectora que quedó perfecta, andaba re bien. Yo acá tengo una que siempre voy guardando. Estos son de los ventiladores más nuevos, por así decirlo. Estos son los más, los más actualizados. Los otros, como se acuerdan, son los más viejos que se ve la, el bobinado. Este tiene el bobinado por, nada más que por dentro y viene una resina, queda más estéticamente, queda mejor el tema es el siguiente yo lo que quiero hacer es adaptar esta reactancia a, este sele a esta selectora así que bueno, vamos a probar le lo sacamos un tornillito y lo único que tenemos que hacer es ir soldando y bueno lo que podemos llegar a hacer es cortar esta partecita cortar con la sierrita para que quede de esta forma o bien lo dejamos ahí porque tratamos es bien mal esto así que bueno el tema es el siguiente tenemos las 5 bornes las bobinas 1 2 3 4 5 es 1 2 3 4 5 el azul Van el primero acá y así sucesivamente Así que bueno Si me acompañan vamos a ir soldando a poquito Ya tengo el soldador Voy a buscar estaño Acá trajimos el estaño lo vale, que voy a hacer es limpiar un poco la punta del soldador Y vamos a ir soldando tenemos suerte, se me ha sacado un poco. Bien, seguimos con el video. Eso es lo que voy a hacer, voy a sacar este, así puedo trabajar mejor. Y es aquí donde Entra en trabajo Esta excelente herramienta Que también le voy a estar poniendo Este lado del video Para ir soldando eh, ¿Cómo es? Para ir soldando tranquilo Así que, como le dije anteriormente, vamos a ir soltando a poquito, vamos a ir poniendo un poco de estaño y vamos a ir soltando. Vamos a ir por el otro Vamos a ir un poquito Vamos a acomodar Vamos a limpiar un poco El despacito, recortando un poco, porque está muy sucia la punta del soldador como hasta que se, se derritió el estaño. Bien, vamos a desconectar el soldador y les voy a mostrar cómo quedó. Nos liberamos de esta excelente fabricación, la verdad es que lo mejor que hice. <ríe> Bien, de esta manera nos queda algo así. Entra el positivo. De retorno, así que bueno, lo que vamos a hacer es adaptarlo nuevamente. Como le dije anteriormente, esto puede quedar ahí y la verdad que una no maleta para nada. Así que queda ahí y quedó perfecto. Ponemos la la tuerquita De esta manera. bien sí. y es que va a ver si sí, corta un poquito y son el 10 Bien gente, la verdad es que pudimos salvar un un selector de velocidad de ventilador de venta del techo. quedó perfecto listo gente espero que les haya servido, les haya gustado el video si fue así, les invito a que se suscriban al canal que le den me gusta o que compartan el video gente, hasta el próximo video.